En Finlandia, cuando la aurora boreal iluminaba el cielo, los lapones hablaban del rebontulé, el fuego del zorro. Decían que, cuando el zorro caminaba por la tundra, sus colas golpeaban la nieve, soltando chispas que, al llegar al cielo, nos daban los bellos colores de la aurora.